¿Qué es lo que Flaco? Fonte Paeto. <risa> <risa> que tengo una primicia. Primero aquí en los Asobrosos. ¡Ay! Ey, señores, me encanta eso. El artista urbano, el dueño de la pámpara y del trucho, Kiko el Creci, estaba aquí en San Francisco anoche. Mm. ¿Qué pasó? Se quilló con el sonido de la discoteca. Me reservo el nombre porque no está... No está apagando. Y tiró el sonido, no le sirvió. El micrófono, pa, pa, pa. No sonaba, dos canciones, después le falló y se fue. El intérprete de la música urbana, Kiko el Crazy. ¿Cuántas canciones cantó? Dos. ¿Y, ¿y la gente qué hizo? Porque estamos todos. Durante oh, una presentación, una discoteca de San Francisco de Macorís, ya que falló el micrófono que usaba para cantar, luego, <risa> Dios mío, ¿cómo es la discoteca tan, tan buena? Luego de algunos impro, improperios, el sonidista, ¿sabe? tratando de salirse de la, de, del hoyo, dijo que. Si el dueño de la discoteca me quiere ver cantar, que me contrate de nuevo, porque el sonido no sirve. Ay, Eso vacala, usted lo rico. vio primero aquí. Pero ven acá, pero yo no llevo su propio sonido, algo así. El sonido de la discoteca. Depende de la contratación. Hay un marco referencial en el contrato que te deja saber. Tiene un costo adicional si el cantante lleva a sus equipos y tiene un costo bajo si tú pones el equipo. Yo lo que Entonces, creo... cabe destacar que. En las entradas se divide en el dinero. Una parte de la entrada es para la, uh -huh. la discoteca y la bebida para el artista y viceversa. Uh -huh. En este caso, al parecer, lo contrataron con el... La fiesta era de él. Pero yo lo que me pregunto es eh? la gente otro? que pagó su cuarto por su boleto ah, ¿no? Y la está? gente que compró bebidas, ¿cómo está hoy? Es verdad. Sí, es verdad. Es bueno, verdad. Porque analiza algo. Kiko... ¿Por él, cantó? él cantó. Dos el canciones. Otro, son dos atitas ellos. Eran dos artistas. Estaba Kiko y Crazy y Crazy, y Crazy Design. Crazy Design cantó. ¿Por qué Kiko no cantó? Porque el no, priven bueno. O sea, dos canciones. Y aparte no, de loco, no. priven bueno. Ahora, aparte de Trucho... ¿Quién cantó primero? ¿Fue Kiko que cantó primero, me parece? ah bueno sé. Entonces, si Kiko yeah. cantó primero, ¿por qué Crazy, cantó, Crazy Design cantó si el sonido estaba malo? Eso si es. no funcionó para Kiko, no, debe ser, bueno, no debía funcionar para Crazy Misa, Design. Kiko el Crazy dijo que no, que si él quiere que lo llamen de nuevo y arreglen ese sonido que que den su loquera. que era y dura que es Kiku y Pablo ahí sonido no es el mal manejo dos, para mí dos para dos mí, mí es el mal manejo porque si cantó tres y dos Rizal, canciones en esto? no porque es que si que Rizal es no un mal cantar, manejo ese muchas veces porque George no va a cantar problema. adelante de Kiko y Gracie, eso nunca él no va a cantar adelante de Kiko yo no sé quién cantó primero o quién cantó después yo voy a preguntarle a Michael, que seguro también el programa, que, que, que graba estos programas que estaba anoche en esa fiesta. Que la me estructura diga, se sabe cuál es la Que me diga discoteca. quién cantó primero. Porque si cantó primero Crazy. Digo, si cantó de último Crazy. Y cantó bien con el micrófono. Entonces, ¿por qué Kiko tuvo que irse en dos yo, canciones? Yo, Kiko sí, pero por pues dos te canciones. Pampa. Que él tiene la pan para... Es que él es un irrespetuoso, es una persona sin modales, un mal educado. Eso es lo que él es. Un presumido pero sin pegado. educación. Pero está está pegado. pegado pero no tiene educación. Entonces tú tienes que saber, pero mi amor, que, que para tú pegarte él, él, es la pegado. gente que te pega, mi amor. Por eso se cae. Es que yo no estoy diciendo que se Ahorita muy bien. por eso se cae, por estar privando el eh, no, no, loco, no, no, porque quien aquí, te pega mano, es el público. Y el alfa que le falle esa vuelta. Cualquier micrófono que le falle. Mi amor, pero que eso puede fallar. sí, pero... A nosotros y quedarse aquí. ahí, ¿por qué tiene que quedarse? Hasta a ¿Por porque le están, que pagando? ¿Por están pagando Porque que le quedarse? están pagando sabes, Y si la le gente le pagó para atrás? No, mi amor, la gente está pagando para sí. verlo a él Y hay que quedarse no que los La así, gente está bella. pagando para verlo sí, a él así. Entonces hay un quedarse? respeto sí. que se debe mantener el a público Tú eres la cantante urbano y tú sabes muy bien Pero Que si el sonido no sirve, le afecta al artista Ese hombre no sabe cantar porque no todo el que está bebiendo sabe que el sonido que está malo Que musicalice con el DJ se de la emisora Se que se tiene que encargar Espera, que lo arreglen. Tú no puedes venir aquí a faltarle respeto no, al público. No, no, pero si sí están malos los micrófonos. Tú no puedes venir aquí ahora, a faltarle respeto está al público. El micrófono, aquí que hay que arreglen tú que quieras. no puedes venir aquí a faltarle respeto al público. Tú no puedes venir aquí a faltarle respeto aquí a faltarle respeto Tú no no puedes venir aquí a faltarle respeto pero tú no crees que hubo... Ah, y, eh, se y... va, espérate, está bien. Yo me voy a bajar aquí y digo, ¿qué es Si yo me voy a acotar ahora en lo que arreglan en, eh, el sonido, me voy a acotar porque Bella <ríe> quiere oírme. No, neto. esa gente... No, yo no puedo ver una gente así... No, yo no ver una gente así... No, yo no tiene como 5, o seis fiestas en una noche, porque está pegado. La gente, los locos viejos, ya con el que están. Ya lo dijiste. son Pampa, Lopo, Que está trucho para Santiago, que pasa maná el Juidero. Esa gente no tan eh, como el de la chuleta y cual chuleta que canta a veces. El eh, chi. El chi, que es una. <risa> el fulano y se queda ahí hasta que arreglen el sonido. No. Un artista que está así. Sin sí, esto, pero ¿no? yo, un, un artista como, como. Como, como leyenda, Kiko y crazy, leyenda, Kiko. Yo, no, yo no pago pues. con esa trayectoria. No, no, no, no. Ahora, como Kiko es crazy, también, Que el tipo está pegado no, y se la doy. No. El tipo está pegado. Ahora, ¿cuántas canciones tiene? No... El... Sí, pero que escúchame. ¿Cuántas canciones tiene? Pero mi pregunta es: él no tenía un equipo? de no tenía un equipo que podía probar el sonido antes de decir allí? No, México andaba solo. <risa> <risa> viene se coritas. da el caso los coristas los halló aquí no claro que son gente loca sin manejo. Tú sabes que esos son, pero mira el estilo de ese hombre, ¿Dónde tú puedes ver? que él no es cualquiera. Si están todos canciones, ese no, no, es el, oye, repertor oye, oye. el repertorio. Los chinos, de Kiko son esas Dos Oye, los chinos no se asustan por atracadores y llega Kiko. Si eran <risa> tú entiendes. Llegó Kiko no, no, Chinos para abajo, todo el mundo cerrado, señores. I'm just a girl, she's the game's